saludos estimados alumnos vamos a, a continuar estudiando teoría de sistemas psicológicos en este cuarto video vamos a ver eh, acerca de las dos corrientes más, de, más importantes que hemos tenido en la psicología o que tenemos en la actualidad ¿sí? y, que, y que han, y que han moldeado si se quiere el pensamiento psicológico de, de la actualidad bueno la primera es la psicología de la forma o de la configuración ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, queremos ver cómo las personas vemos o cómo los, las personas entendemos los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. ¿sí? Eh, esto justamente tiene, tiene por nombre la gestal, es un nombre que debe ser familiar para ustedes, ¿sí? en el cual nosotros vemos, eh, explica la gestal, bueno, o trata de, de, de explicar que todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor las vemos no, en, su, no, no en, su, digamos, en, sus, en sus unidades digamos estructurales o lo que las compone sino como un todo unificado es decir por ejemplo eh, nosotros no, no intencionalmente no aislamos los, los, las sensaciones que tenemos alrededor de nosotros sino que las entendemos como uno solo es decir el hecho por ejemplo cuando nos vamos a un partido de fútbol en el estadio entendemos eso porque es muy diferente ver el partido por televisión que estar en el estadio, sí, cada quien juzgará como, como, es digamos, de mayor satisfacción para cada uno, pero justamente uno ve todo el compendio, lo que le gusta. O sea, a quien lo ve por la, por la, por la televisión se entiende, eh, claro, porque tiene la oportunidad de ir al estadio, lo que le, el que lo ve por la televisión entiende que por ejemplo es mejor para él ver el partido específicamente, quiere el replay, quiere ver cómo fueron las jugadas, los goles y todo eso. Entonces, él entiende eso de ahí, todo ese compendio como mejor para él. Pero en cambio las personas que van al estar en cambio les gusta, eh, les gusta la bulla, les gusta el, el ambiente, les gusta este, la, la emoción del momento de gritarlo ahí en vivo. Entonces justamente se entienden dos fenómenos parecidos que tienen, digamos, igual intensidad para las personas, pero lo ven como un todo. Es decir, no se aíslan, por ejemplo, porque digamos, están viendo un partido de fútbol. No se limitan a eso, sino se limitan a los, a los componentes que están alrededor justamente de ese mismo suceso, sí y no lo ven aislado, lo ven como un todo. Todo ese todo les da una emoción diferente que los hace escoger una u otra este, u otra opción. Entonces justamente eso, eso este, lo, lo, lo cataloga como digamos como el, todo es la más que la suma de las partes, sí. Todo es una forma unificada, sí. Y son fenómenos este, organizados, unificados y coherentes. Bueno, de cada quien para para cada quien, sí. Bueno, vamos a ver acerca de estos mismos principios que se dan dentro de la gestal. Acerca de cómo nosotros vemos esos fenómenos o sucesos en uno, uno mismo. Por ejemplo, en este de proximidad, nosotros que vemos aquí originalmente son, como ustedes pueden darse cuenta, son 10 varillitas, pero nosotros vemos 5 unidades. ¿Qué quiere decir? Que estamos contando de, este, como una única unidad las dos varillitas, siguen en proximidad. ¿Por qué? Porque están juntos, porque están próximos todos los vemos como un todo ahí sí, y al verlos como, como, como, como a, los cinco, a las 10 varillitas eh, unidas una con otra entonces los estamos viendo como un todo ¿sí? y entonces nos damos cuenta de que son 5 unidades pero lo que en realidad son son 10 varillitas separadas eh, en, en forma ordenada entonces por proximidad los, las, las catalogamos en 5 unidades el fenómeno de continuidad en la gestal por ejemplo se puede ver Ustedes pueden ver ahí un cubo, ¿sí? en el cual este, el cubo, realmente lo que vemos son, son este, eh, eh, estamos viendo círculos entrecortados. Eso es lo que estamos viendo en realidad, en, desglosándolo en unidades, pero lo, que, eh, pero lo que nosotros en realidad estamos viendo es un cubo. ¿sí? Nosotros vemos un cubo, pero en realidad son eh, eh, círculos entrecortados. Entonces podemos ver la forma de un cubo nosotros haciendo una continuidad de esos entrecortamientos para darle la forma. Nuestra mente lo dibuja. ¿Sí? en semejanza podemos ver tres círculos tres cuadrados perdón tres triángulos tres cuadrados tres círculos tres triángulos tres cuadrados tres... entonces justamente nosotros vamos, vamos a ver eso vamos a notar eso y vamos a ver que tienen la forma para abajo entonces nosotros los agrupamos por la semejanza que tienen no las ubicamos en horizontal sino en vertical ¿sí? tomen en cuenta eso ustedes están, están viéndola en, eh, y se dan cuenta mucho por la forma que tienen ¿sí? por la semejanza que tienen estos mismos ¿sí? de forma vertical y por último, en cierre, nosotros por ejemplo vemos ahí que estamos viendo, bueno, muchos dirán, vemos un, un, un triángulo, pero en realidad lo que vemos nosotros son tres ángulos ¿sí? puestos juntos. Pero el cierre, el cierre en mi cabeza permite que yo dibuje esas líneas imaginariamente eh, y forme un triángulo. ¿Por qué cierre no es, no es lo mismo que continuidad si tiene el mismo, el mismo parámetro? porque la continuidad es más compleja. hagamos una figura tridimensional en continuidad, en cierre simplemente lo que estamos haciendo es completando la partecita que le falta. Tomen en cuenta muy eso que de acuerdo a la complejidad, puede ser continuidad porque tengo que yo dibujar todo, todo el cubo y, sí, y acá es, es más fácil el triángulo, pues solo completo esa partecita. ¿sí? Esos son los principios de la gestalt y que dice que es el todo es más que la suma de sus partes. Vamos a pasar a una siguiente pensamiento que también tuvo trascendencia, que tiene trascendencia, incluso en la actualidad, como es el psicoanálisis. Bueno, esto expresado en cada, en cada uno de sus autores que los vamos a ver. Pero ¿qué, ¿cómo nace el psicoanálisis? El psicoanálisis nace en respuesta a las enfermedades mentales que se daban en ese momento son formas de comportamiento diferentes de las personas que a veces son inconscientes es decir por ejemplo cosas que no se las hace de una manera incluso impulsiva ¿sí? eh, comportamientos que caen fuera del, del, del, del rango de las personas que habitualmente como se comportan son diferentes ¿sí? eh, también fueron denominados con distintos nombres por ejemplo muchos tomen en cuenta que en ese tiempo había se les decía quien tenía un comportamiento extraño diferente eh, extraño, entre comillas, se los decía brujos, que también eran víctimas de maldiciones, son histéricos, incluso en las mujeres, muchos se, se, se determinaba, eh, se, se utilizaba este término, eh, son o son causas de neurosis o psicosis. Entonces, justamente en, en, en, en, en respuesta a esto nació el psicoanálisis eh, como Freud, como su principal exponente. Sin embargo, Adler y Jung, que fueron seguidores de Freud, también tienen gran influencia dentro de este pensamiento psicológico bueno para, para Freud y para los tres todos son procesos inconscientes sin embargo Freud la, pues, su principal teoría es hablaba acerca de la teoría del ello, yo y superyo el ello como aquellas funciones las pulsiones inconscientes que tenemos cada, uno, cada una de las personas el, el superyo que es digamos todas las normas que están fuera de las personas que digamos son las conductas sociales que, te, que son acepta, aceptadas socialmente ¿sí? y el yo que es quien toma la decisión es decir por ejemplo te podemos poner una, una contraposición del yo del ello perdón contra el super yo y el yo toma la decisión por ejemplo si yo tengo hambre y no tengo dinero para comprar una manzana por ejemplo yo veo en una, una frutería la manzana y, y, y mi ello va a decir, cógela, tienes hambre. Pero mi super yo va a decir, no, es, este, eh, no es, eh, es malo robar, es un delito. Entonces mi yo, por ejemplo, va, va a determinar, bueno, ¿qué juzgo primero? ¿Mi hambre, la necesidad de hambre que tengo o el hecho de que robar está mal? Entonces el yo tomará la decisión el híbrido para las personas por ejemplo este era la energía eh, que es de naturaleza sexual porque Freud hablaba mucho de, de naturaleza sexual y ya ustedes lo pueden revisar también en las, en las teorías psicosexuales de Freud acerca del desarrollo de los niños en el cual decía que es lo que nos impulsa a hacer todo tipo de, de, de cosas ¿sí? que que, bueno, que es el, que está en el inconsciente también los, los procesos que utilizaba eran el, la hipnosis, la catarsis, el análisis de sueño ¿sí? que, que, que le servían para, para sustentar su, su teoría bueno, Adler asimismo hablaba también de los procesos inconscientes decía que la motivación es el jalón a la mejora y la superación personal es decir esa motivación que es intrínseca a las personas que, lo quiere, que, que llama la superación y que, eh, y que no, lo podemos, no, es, no es tangible en el foco de la conciencia pero que nos, o, nos, nos permite hacer muchas más cosas que, eh, que a la final me, me son beneficiosas para mí. otras también pueden ser beneficiosas pero de todas maneras he superado yo una, una etapa previa a, a, al estado en el que me encuentro actualmente también decía que el orden de la familia el orden de nacimiento de la familia determina es decir los hijos a, a, a mayores eh, son más independientes los hijos menores son menos independientes los hijos mayores eh, fueron criados digamos de una manera en particular los hijos menores eh, de una manera un poco diferente también hablaba acerca de esto, los complejos de superioridad e inferioridad basado en esto que es decir que muchas personas se sienten superiores y otras personas también se sienten inferiores no habría un, este, y eso justamente todo esto es intrínseco John, en cambio, hablaba de una fuerza, una, una, una, un balance en estas fuerzas, ¿sí? un poco más o menos a la analogía del ello yo y super yo. ¿sí? También buscó otra, la naturaleza del psique del hombre, porque él viajó mucho, viajó mucho a través de diferentes lugares en los cuales trató de, de, digamos de, de conciliar esas mismas, este, esos mismos aspectos dentro de las, de, la, de las personas, de ver que por ejemplo, qué en común tenemos de pensamiento que es inconsciente, y trató y, en, y, en, y encontró que muchos de nosotros tenemos el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir inconsciente co colectivo? Es, por ejemplo, lo que culturalmente nos hereda, los heredamos cada uno a los otros y que lo tenemos presente siempre. ¿sí? Y el inconsciente personal es cómo moldeamos es, esas herencias y cómo le damos una forma propia. Es decir, por ejemplo, si una cultura tiene por costumbre ponerse aretes, ¿sí? yo pues, decidiré en dónde ponerme el arete. O sea, colectivo es el arete. Sí, y personal es la ubicación donde yo lo ponga, por, por hacer un ejemplo y una analogía. Entonces Jung decía que eso ya venía determinado por el inconsciente de las personas por, de acuerdo al medio en el en las que esta vivía. ¿sí? Bueno, por aquí vamos terminados esta, esta parte, les agradezco mucho su atención.